como decir, capitanes, que coroneles y que mayores y que todo eso así, que no hayan entrado con las autodefensas, mejor dicho, que me corten la, que me corten la lengua más bien, porque no más allí en Río Negro, en La Unión, en La Ceja, toda esa gente trabajan con los otros. A mí me costa, a mí me costa eh, un comandante que era ese es que el, mayor, el mayor parada, ese cliente trabajaba con nosotros, nos vendía armamento y le vendía armamento al comandante mío, que era el comandante en el tiempo, era el comandante Julio. Y ese mal, o oh, de dónde va, digamos, Julio tenía, sus, tenía sus, sus, sus trabajadores, que éramos nosotros. Entonces decían, ah, que hay una lista país de 8 o 10 manes que eran malos, pues que estaban infiltrados. Entonces cogían los manes y los cogían y los amarraban y cogían de los fusiles más malos que hubieran y se los llevaban y hacían que es que un, que es que un operativo con ellos, que unas NASDAO de bajas no sé qué, que dimos de baja de una y cuenta y tal. Cuando pasaba el mes, y los fusiles, los viejos que llevaron, los cambiaban por nuevos. Les llevaban nuevos a los comandantes, vean, aquí sean los nuevos y los viejos, bueno, yo creo que estamos cambiando estos nuevos por los, los viejos que nosotros dimos de baja con los julanitos de tal, imagínense, miren, miren. Bueno, la policía, camellé con un capitán Vanegas en Sonsón y ese man carretó, hey ¡Ey, Mocho! Ahí me llama el Mocho, ¡Mocho, venga! Eh, ¡Venga aquí al comando! Yo iba al comando, armado, ni corriente, yo entraba allá de aquí, oh, eh, vea aquí está esta lista eh, para sacar las personas de aquí del pueblo! Oiga, la misma policía dando listas para que sacáramos nosotros gente gente ahí, ahí del pueblo. Entonces... ¿Cómo van a decir que, que no? Es que, es que por eso digo yo, paz, no, es que yo creo que la paz no la vamos a alcanzar nosotros, pues. Porque si la paz la fuéramos a alcanzar, entonces tenía que hacer toda la policía, pero lo que marche uno va. Es que yo no sé cómo, es que yo no sé cómo la policía ni el ejército han entregado, como por decir los presidentes, o los presidentes de estados, pues, es que yo no sé, es que yo no, es que yo no explico porque es que imagínate que la policía es lo más cochino que hay hermano, son los más más corruptos que hay hermano. muchas veces a nosotros, eh, a mí, pues realmente, hey, mocho, eh, tenemos tantos fierros para vender, dígale, dígale, al comandante que tenemos tantos fierros cortos que para venderles. ¿Qué son fierros cortos? Eh, Revólveres o pistolas o sí, más que todo revólver y pistola de ahí mismo, ah, mi comandante, que me mandó a decir que tiene 8 o 10 armas cortas que para venderle, que si las compra, claro, dígale que no. cuando se ha visto, pues, que ah, entonces, pues, este país está es volteado porque si, si el, el ejército y la policía y todos los que tengan que ver con instituciones de STI, DAS, verdad ellos trabajaran de derechos, como lo estoy viendo yo ahorita, solamente voy a traer derecho y es que estoy trayendo derecho. Todos seríamos un país bacano, porque entonces se dan de cuenta: no, es que aquella persona está trabajando con eso, venga para acá, vamos para la carne mío, y aquella, venga para acá. Pero es que ellos mismos, imagínense que la misma, la misma policía, digamos aquí en Medellín o en muchas partes, ah, ah no, que este man es un narcotraficante, vamos a cuidarlo, que este man vende coca vamos a cuidarlo. Antes ellos mismos cojan en las motos o en los carros, van y la pasan la coca de un lado a otro. Hombre, es que son, son, son gente corruga del todo, hermano. Pues la reunión de, de la coca de, con, lo de las, con los paramilitares, y eso más que todo, solo lo, lo extraí es tal como, es como dice este man de Ramonizasa, el que yo estaba pensando, yo como era que se llamaba. Ramonizasa es una persona que... que, que Toda esa coca, eso no lo dejan aquí en, aquí en Colombia, los, bueno, lo mandaban para otras partes lejas. Y él dice que no, que él nunca trabajó con el, con la coca. Cocinas, porque eso en, en las partes calientes se, se llaman, o sea, donde procesan todo de las cocas, eso se llaman cocinas. Entonces, ¿y cuántas cocinas con los por allá, por dorada, todas partes de allá, y todas eran de ramonizadas, y, y el yerno, que el yerno que el yerno es, que es Maguiver, eh, aquel Maguiver vive con una hija de Ramon Y una no lógica, y él dice que no, que él nunca ha trabajado la coca, que, que si en la finca le encuentran una mata, que lo extraitan. Y el man no, pues, de pronto en la finca no le encuentran un, una mata, pero en, en, en los montes eh, lejanos, a donde él no tiene nada que ver, allá en unas tierras que no son de él. Ahí sí hay matas sembradas, pero no, pero no pertenecen a él. Allá, allá la gente. Ahí la siembran y la procesan aquí, en las fincas de él. Y vaya y en las fincas, tiene que saber uno en qué partes que son. Pero que, que ese man vivió de la coca, vivió la coca. Pues tiene que haber un perdón, porque si no hay un perdón, entonces se sigue mal la guerra. Entonces tiene que haber un perdón. Y. Pero. No, no, pues no, pues no sé cómo explicarle en ese sentido. Pero tiene que haber un perdón y, y que, de, pues que si haya justicia, sí, tiene que haber justicia. Porque, digamos, eh, como, el, como, el, como el man que yo hice con estos días, el, el tal es el man debía sus, había sus cosas y toda esa vaina. Pero. Pero se está haciendo justicia contra esa, contra esa persona. En, en que ya diga no, es que. Pero a mí no me perdonen porque yo lo que hice, lo hice. Pero en este momento yo sí les dijo al país perdón por lo que yo hice. Perdón. Porque lo que yo hice no estuvo bien hecho. Pero ahí voy, para adelante, como dijo el otro.